Así es, se dio comienzo a este programa que viene a complementar el programa de fortalecimiento de extensión de jornada que ya la provincia de Mendoza venía este, trabajando con un grupo de alumnos en cada una de las escuelas pero ahora se incorporan 164 escuelas para todos los alumnos de esas escuelas de primero a séptimo grado. ¿Se va a llegar a más escuelas? ¿Cuál es la idea del gobierno? Sí, podemos eh, ir avanzando, depende de... así como estas escuelas se postularon para poder estar en esta... ...se va a ir trabajando porque tenemos más pedidos, pero esto es un convenio que se firmó con el Ministerio de Educación de Nación y tenemos que ir trabajando conjuntamente. Está con nosotros Rafael Alessi, director del colegio Carlos Padín, que acá se comienza a aplicar desde el jueves, ya se está aplicando. Bueno, están los docentes ya con la jornada extendida. ¿Qué significó esto para la educación? Bueno, para nosotros como docentes, como profesionales de, de la educación, como trabajadores del ámbito educativo, creemos que es... Absolutamente valioso incrementar las horas de clases en que los chicos puedan estar dentro de, de la escuela. ¿En qué materia se incrementa? Fundamentalmente en lengua, matemática y en laboratorios de pensamiento tendiendo a todos lo los procesos lógicos de pensamiento. Bueno, ¿Cómo es una jornada completa? En la mañana se trabaja en las áreas curriculares normales que siempre se ha trabajado. Y ...especiales, eh, luego a partir de las 12.30 hasta las 13 horas es el momento del almuerzo en el que se trabaja todo lo que es eh, la cultura eh, y los buenos modales al momento de, de alimentarse, eh, al momento de compartir experiencias con sus compañeros y desde ese horario terminando el almuerzo hasta las 15 horas trabajando los distintos laboratorios de lengua, matemática y de pensamiento. Muchas gracias. Por nada. Bueno, por supuesto más información vamos a dar en la próxima edición del noticiero en el Central, pero recordar que solamente para escuelas estatales, que de nivel primario, que son dos, que la jornada va a llegar a las 7 horas y es de carácter obligatorio. Así que quería mostrar mostrar un poquito lo que se hace en esta escuela, que es la escuela Padín, aquí en el departamento Godoy Cruz. Muy bien.